desde Temuco, región de la Araucanía. Las tres últimas agendas artesanales Lit Mundial 2021. Con Solapa, datos históricos nacionales e internacionales. Poesía. Poetas nacionales, regionales e internacionales. Datos culturales en general. 250 páginas de cultura. Agenda de colección. Únicas hechas a mano. Llámanos al WhatsApp 569 85 4870 O escríbenos a... Águila Patricia Chacón Calderón, socióloga, gestora cultural.